Un saludo a toda la comunidad sorda de Colombia. Desde el comité organizador seguimos informándoles. Hasta el día de ayer muchas personas sordas han llenado el formulario. Les quiero mostrar los datos estadísticos de cuántas personas sordas poseen carro o moto. Veamos. ¿Ven? Muchas personas se han registrado, son casi 350 personas, queremos ser muchos más, podemos llegar a 400, 500 y hasta 600 personas registradas. Algunos han hecho llegar sus inquietudes al comité organizador, diciendo, el tiempo estipulado para registrar mi información ya pasó y por esa razón no pude registrarme. Bueno, pues le cuento que no es así, el formulario estará habilitado hasta el día 25 de marzo. Estos datos estadísticos se presentarán al Ministerio de Transporte como evidencia cuantitativa. Así que convoquen a todos sus amigos y conocidos para que muchas personas más continúen registrándose. Otra inquietud que ha llegado al comité organizador es Mi licencia de conducción es muy antigua y no he podido renovarla. Es por esto que no he podido registrar mi información. No, no. Envíen esta información, no importa si la licencia es antigua y está vencida. Toda esta información es significativa y por lo tanto es evidencia. ¿Vieron? Todas estas imágenes son licencias de conducción muy antiguas, así que si no han podido renovar este documento, no importa. Esta información nos servirá frente al Ministerio de Transporte. De manera urgente, repliquen esta información, que seamos muchos más registrados. Muchas gracias y hasta pronto.